Anais regresa en Gamble es castigado. Soy Anais, y regresa en esta serie. Los castigos misterios y cuartos llegan aquí. En el castigo hay merecidas y también cuarto. Para más misterios y castigos y cuartos, el nuevo El Increíble Mundo de Gamble 2002, pero con Anais, estará aquí en este momento. El increíble mundo de Gamble 2002 versión emoji con Anais. Hoy a las 3 de la tarde solo por YouTube Frank GD.